sello rojo le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles descubre el sabor y aroma que Ecuador toma disfruta café sello rojo no dejes que la vida te despierte despierta tu vida terminamos menciones publicitarias vive el mejor momento de la radio forever lo que usted quiere oír presenta al invitado de hoy Comenzamos 12 y 3 ya de la tarde, pues ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es Fernando Checa, docente del Máster en Marketing Digital de UNIR. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a las tres desde España. Encantado de estar con vosotras. Qué lindo tenerte acá con nosotros y conversar sobre un tema que, bueno, en la realidad en, en, en la actualidad está mucho en boga, ¿no? Saber cómo son esas estrategias que quizás las marcas buscan en influencers para llegar a su comunidad o a más personas. Y eso precisamente, ¿cómo es que las marcas eligen a los influencers para hacer marketing? Bueno, pues eh, es algo que... Eh... Tradicionalmente se ha utilizado, se ha utilizado en marketing el, el hecho de trabajar con personas que tenían esa capacidad de influenciar y de llegar a, a los públicos. Lo que ocurre es que eh, esas personas que influenciaban eran normalmente famosos, eh, que tenían que ver pues, con el mundo del cine, de la televisión, del deporte, y en los últimos años hemos asistido a un cambio, a un cambio por la eh, importancia cada vez mayor que tienen personas que Inicialmente podrían resultar anónimas o menos conocidas, eh, al menos por el gran público, pero que sin embargo, gracias a su creación o al desarrollo de sus contenidos y la publicación de sus contenidos en Internet, han logrado crear un, un entorno, un gran grupo de usuarios que les siguen, que les, eh, les hacen caso y que en definitiva pues, pueden ser eh, perfectamente influenciables en este caso. Claro. ¿Y por qué? Pero ¿por qué buscar quizás esa persona influyente? ¿Cuál es, digamos, que la necesidad de buscar esa, esa persona? Seguramente porque hay un, hay un cambio y sobre todo hay una, una percepción clara por parte de las marcas de que la gente, especialmente la gente más joven, podríamos hablar de la generación centenial, que es la generación de, de chicas y chicos que han nacido ya en el siglo XXI, pero también los millennials, un poquito antes, no a finales del siglo XX, eh, que buscan nuevos referentes, buscan nuevos referentes, personas que eh, comuniquen de una manera diferente, que, que sean muy mucho más cercanas y tal vez no se fían tanto del mensaje clásico que lanzaba una marca. Entonces, a partir de ahí, pues las marcas eh, son muy conscientes de que la utilización de estas nuevas o de, estos, de estas personas mucho más cercanas y que mantienen un diálogo mucho más, mucho más sencillo, si queremos, pues eh, reacciona o puede hacer reaccionar a sus públicos y finalmente que estos consuman más. Ahora, Fernando, sí, sí. justo quería hacerte una pregunta, pero ¿cómo diseñamos una campaña de marketing seleccionando a los influencers que realmente necesitan mi marca? Sí, eh, cada vez es más, eh, se, ha, se ha ido profesionalizando más. ¿no? En, en, unos, en unos primeros instantes, en unos primeros momentos, hace, hace algunos años, las marcas lo que hacían era bueno, pues buscar eh, casi, casi a ciegas entre las diferentes redes sociales aquellas personas que pudieran tener un gran volumen de usuarios, se ponían en contacto con ellos y les planteaban una acción comercial a cambio de una retribución. Ciertamente esto ha generado... Dado algunas dificultades, algunos problemas no, en todos los países, eh, fundamentalmente porque hemos de pensar que hace pocos años eh, los denominados influencers no eran profesionales, eran personas que se ponían delante de la cámara de su ordenador y trasladaban mensajes y de pronto tenían que eh, gestionar pues una acción comercial. La realidad es que en estos momentos existe ya una profesionalización, de manera que muchos influencers que son conscientes de la importancia del volumen de sus seguidores eh, ya uh, tienen hasta sus, propios, eh, bueno, pues sus propias agencias de prensa por decirlo de alguna forma y por otro lado existe cada vez más una serie de plataformas a nivel eh, internacional en cada uno de los países, Latinoamérica tienen las suyas propias en las que una marca puede eh, encontrar primero al influencer, ponerse en contacto con él y lo más importante, gestionar los impactos, porque estamos hablando de marketing, estamos hablando de una acción comercial pagada y lógicamente el anunciante en definitiva lo que va a querer es que haya finalmente una rentabilidad. Bueno, sabemos que los influencers son aquellas personas que tienen muchos seguidores tal vez pero ¿cómo te catalogas que realmente no es la cantidad de seguidores, sino realmente eres un influencer? Es, es una, una duda grande, ¿no? Porque eh, a veces hay personas que se autodenominan influencers. ¿Cuál sería el, el número? Realmente no hay un número y a mí me gusta pensar, y, y esto se lo traslado siempre a, a las marcas ¿no? o a las empresas, la importancia que, por ejemplo, pueden tener los denominados microinfluencers. Es decir, una persona que, por ejemplo, pueda tener un, un volumen de seguidores razonablemente pequeño en torno a, no sí, sé, digamos 10.000 seguidores ¿no? que, que bueno, que puede ser, puede parecer muy grande pero está muy lejos de cientos de miles que otras, otros, eh, otros, otras personas pueden tener en la red, ¿no? pero eh, un, esa persona que a lo mejor no tiene un gran volumen de seguidores, sin embargo eh, está muy especializada en un determinado tema ¿no? de ahí que mm, eh, autodenominarse a alguien como influencer es cuanto menos osado evidentemente una persona que tiene 2 millones de seguidores en Instagram o en TikTok pues a día de hoy lo catalogamos como influencer, pero uh, también habría que pensar sobre todo si nos lo estamos planteando desde el punto de vista de marketing, si esos seguidores son reales, si la capacidad de, de lanzar un mensaje y que ese mensaje tenga credibilidad es, es tangible, en fin, no es tan sencillo como buscar una persona que tenga muchos seguidores, ponerse en contacto con él y pensar que porque lance un mensaje comercial, automáticamente la marca va a conseguir mayores ventas. Claro, aquí viene un tema y una inquietud que me ronda mucho en la cabeza porque muchas veces se dice, ok, al principio creo yo que siempre pues las marcas, bueno, o habla KN por Ecuador, uh -huh. ven o se fijan o se fijaban, no sé si todavía continúe eso, la cantidad de seguidores, pero hay que tener, tener en claro que a veces esa cantidad de seguidores no te consume entonces, ¿cómo, ¿cómo diferenciar o cómo las marcas pueden decir no, prefiero, me invento Andrea Torres que tiene 30 mil porque sé que 25 mil le consumen a la persona que tiene 100 mil y que simplemente están con esa persona por ver eh, farándula, chisme, por ver su vida y no te consumen, ¿qué hacemos ahí? porque eso sucede mucho Sí, sin duda. sin duda. Eh, de ahí el, el que a la hora de crear una, una campaña con influencers hay que analizar muy bien la persona con la que se va a trabajar, porque no es tanto el número de seguidores como el volumen de interacciones que se generan con ellos y mm, el, el tema, cuando, cuando pensamos en un influencer también debemos pensar que es una persona normalmente que habla de alguna o de una serie de temas. Pero si yo soy una empresa que, que está especializada, por ejemplo, en artículos deportivos... Normalmente, Debería buscar a alguien que hable o que personalice el ámbito del deporte y tal vez dejar de lado a un influencer que pueda tener muchísimos seguidores cuando habla de videojuegos, pero que eh, inicialmente no, no encaja demasiado con el, el, el producto que nosotros vendemos. Es decir, eh, ese, esa búsqueda del influencer debe ir mucho más allá del volumen de seguidores porque al, al final el volumen de seguidores no deja de ser un número pero que, que bueno, que evidentemente esos seguidores pueden estar poco o nada interesados en el producto Correcto, eso yo también pues eh, a veces siempre lo digo, es verdad a veces no hay que fijarse tanto en el número de seguidores, sino realmente ver si tiene si esos seguidores te van a consumir, te van a comprar el producto realmente creen en ti y no están pues siguiéndote simplemente por enterarse con quién está la persona, qué pasó, qué hizo ayer y cosas así, entonces eh, tú si sí consideras que las marcas, si es una marca deportiva como lo dijiste, busquen a un influencer que, te, que esté en esa línea, que le gusta lo fitness, que, que, que vaya al gimnasio, que hable de la vida saludable... Sin duda, porque además eh, va, va a generar credibilidad una persona que está pues, trasladando, pensemos por ejemplo una de las redes sociales más utilizadas en estos momentos como puede ser Instagram, ¿no? una persona que eh, hable de, de temas que, relacionados con el deporte, con el fitness, que eh, se muestre practicando de deporte, lógicamente un volumen importante de sus seguidores están ahí para aprender o para eh, ser mm, o, o intentar Voy a decirlo de una forma un poco fea, pero intentar imitar o intentar eh, acercarse a los patrones de, esta, de este personaje. Ahí es donde la marca puede, puede analizar y puede ver que eh, trasladar el mensaje es mucho más fácil. De todas formas, yo también quiero hacer siempre un hincapié con el tema de las campañas de influencers. Campañas de influencers ayudan mucho a las empresas a realizar eh, branding, es decir, a mejorar el posicionamiento de marca. Uno de los errores que algunas veces se eh, detecta en las empresas, es pensar que hacer una campaña de influencers eh, va a generar unas ventas automáticas y no suele ser así. Cuando hablamos de publicidad eh, y hablamos de marketing, sobre todo de marketing digital, en ocasiones vamos a resultados, es decir, hago una campaña buscando un incremento inmediato de las ventas, pero no olvidemos que las acciones de branding son necesarias para la construcción de una marca en, en, en el imaginario de cada uno de los usuarios. Ahora sácame también de una duda. Cuando un influencer sube algún detalle, regalo o información de alguna marca, ¿la marca espera inmediatamente que sus seguidores suban? ¿O tener inmediatamente algún tipo de, de, de, de, sí, de, de, de, algún, de venta? O sea, eso espera la marca que inmediatamente Andrea Torres sube tal cosa de la marca y pues los seguidores me tienen que subir. Si no, no funcionó, ¿o qué? Ese es el error para muchas marcas y yo creo que cuando trabajamos con ellas eh, hemos de trasladarles que, que una acción de marketing de influencers no tiene que venir acompañada automáticamente de un incremento de ventas o de un incremento de seguidores en este caso, ¿no? eh, sino que eh, es, es un trabajo mucho más largo en el tiempo. A mí me gusta recordar siempre a, a una de las marcas, eh, no voy a decir la marca, ¿no? porque bueno no nos están pagando por ella, pero la marca de cola más conocida del mundo y más okay. antigua del mundo que todo todos tenemos en la cabeza bueno pues esa marca de cola lleva más de 100 años haciendo acciones publicitarias que llevan a que en navidades nos enfrentemos a un color concreto que es el de su marca eh, y esa marca de cola no pretende cuando le regala a un bar una mesa para que lo ponga en, en la terraza no pretende vender al día siguiente más refrescos uh -huh. es un trabajo a lo largo del tiempo es un trabajo que llevan haciéndolo pues más de un siglo y que les ha funcionado muy bien puesto que son líderes en el mercado y todos sabemos de quién estamos hablando. No, no nos podemos eh, mirar exactamente en ese, en ese espejo, pero desde luego tenemos que ser prudentes y eh, tal vez se haya lanzado mucho la idea de trabajo con influencers y pasado mañana vas a vender el doble y esto no va a ser así, no va a ser así y de hecho, cuando analizamos grandes casos de fracaso, pues eh, vemos que, que el problema no es tanto el influencer, sino cómo ha sido construida la campaña y sobre todo las expectativas del anunciante. Súper claro, definitivamente. Te le hice la pregunta porque acá, lamentablemente, sí tienen esa mentalidad todavía, que piensan que por enviar a tal influencer tal marca o tal regalo, piensan que ya, al día siguiente o al mismo momento quieren que sus seguidores disparen y no es así, como tú dices. Ahora, otra cosa también que se me viene a la mente, eh, justamente refiriéndote con esta eh, marca de gaseosa muy conocida. Personas dicen, bueno, es una marca que ya la conocen mundialmente, ¿por qué gasta tanto en publicidad? ¿Es necesario siempre gastar en publicidad por más que sea reconocida la marca? A mí cuando me hacen esta pregunta suelo, suelo responder diciendo, ¿tú crees que si no fuera necesario y si ellos pudieran darse cuenta de, o se dieran cuenta de, la enorme inversión que están haciendo, ahorrársela, no lo harían y sin embargo no lo hacen? La publicidad funciona. La publicidad funciona incluso aunque nosotros nos neguemos a, a, a reconocerlo. Eh, justo antes de que entrásemos a... a en la radio evidentemente hay cortes publicitarios, ¿no? ha habido varios cortes publicitarios. Estoy convencido de que alguna de las personas que nos están escuchando diría, yo no he escuchado los cortes, pero sin embargo está ahí, está ahí y ese, ese corte publicitario está llegando al inconsciente y seguramente esa marca que la persona que nos está escuchando ha oído, aunque no se haya fijado, el hecho de oírlo una y otra vez hace que en un momento determinado ante la elección de un determinado producto o de una Ajá. determinada marca se decida por ella. Eh, no hemos inventado nada, quiero decir, la publicidad <risa> llevamos con ella muchísimos muchísimos años. Uh -huh. eh, lo que sí que estamos haciendo es ajustarlo a nuevos canales y a nuevos jugadores. Ya, y para finalizar también, te cuento que acá en Ecuador, en Guayaquil, hay muchos emprendimientos que a partir de la pandemia pues, han salido eh, buscado, pues, no, la forma de de generar otro ingreso. ¿Qué recomendaciones tú les darías a estos emprendimientos, obviamente muy pequeños que están iniciando, en cuestión de cuál sería la estrategia para pues, crecer en, en consumidores, crecer en clientes, crecer en seguidores, a qué personajes o influencers deben inclinarse, si ¿Sí me explico. Sí, pues eh, sobre todo en, en el caso de un emprendimiento nuevo, un emprendimiento, una empresa pequeñita, eh, pensar muy bien eh, si vas a hacer una campaña de, de influencers, que mm, hay que analizarlo muy bien, trabajar con microinfluencers es decir, con esta, estas personas que a lo mejor no tienen un volumen tan grande de seguidores, pero mm. que indudablemente su tarifa, en definitiva al final estamos hablando de una cuestión de, de coste no su tarifa va a ser mucho menor, mm. y en el caso de que no puedan o no quieran hacer una campaña de influencers, existe lógicamente todas las posibilidades que ahora mismo se abren para un negocio eh, haciendo marketing digital. Eh, la ventaja es que eh, hoy sí que podemos hacer acciones con la búsqueda de un resultado concreto, posiblemente no tanto en el ámbito de influencers, pero sí en el ámbito de la publicidad digital, algo que hasta no hace demasiado tiempo estaba vedado o vetado a las, a las pequeñas empresas y hoy no, hoy cualquier empresa pequeñita, cualquier pequeño negocio puede trabajar eh, en paralelo con todas las posibilidades que la red nos ofrece. Perfecto, me ha encantado conversar contigo. Un tema súper amplio. Espero pues tenerte en otra oportunidad para seguir conversando de este tema, que definitivamente creo yo eh, que desde la pandemia todo lo digital, las estrategias, el marketing, aún más se amplió y muchas personas buscamos esas eh, quizás esa ayuda, esos consejos, esas recomendaciones de cómo pues llegar a los clientes, porque todos queremos vender, pues, ¿no? Todos queremos hacernos conocidos. Entonces. Nos ha encantado conversar contigo, Fernando. Déjanos quizás las redes sociales. ¿Cómo conocemos y sabemos un poco más de ti? Bueno, es muy fácil. Yo siempre digo lo mismo. A mí me buscas y me encuentras. Uh -huh. eh, simplemente buscáis Fernando Checa. Yo utilizo profesionalmente eh, LinkedIn, como es normal y como imagino que la mayoría, F Checa. Utilizo algo menos eh, últimamente mmm, Twitter, con mi cuenta eh, Fernando Checa y de manera personal, pero está abierta, también eh, Instagram con fcheca Es muy fácil en cualquier caso, pues en la página de la Universidad Internacional de La Rioja también está toda mi vida y milagros. A mí me, también me ha encantado hablar con vosotros, sobre todo porque yo quiero muchísimo a Guayaquil, una ciudad que, que me encanta y que hace ya tiempo que no voy por allí. Así que un saludo muy grande, un abrazo muy grande, tanto a vosotras como por supuesto a toda la audiencia. Qué lindo, muchísimas gracias. Esperamos pronto, puedes tenerte por acá ya de manera presencial quizás. Ojalá, ojalá sea pronto, sí. Perfecto. Muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Gracias, muchas gracias. Un placer. Fue nuestro invitado de hoy, Fernando Checa, docente, máster en marketing digital de Unido. Definitivamente es un tema extenso, importante, que en la actualidad se habla mucho y podamos ver si más adelante habrá otra eh, segunda parte para seguir conversando de, esta, de este tema interesante. 12 y 20, nos vamos a un corte y volvemos con más de lo que usted quiere oír. <música> Esto es lo que usted quiere oír. Es momento de un corte publicitario. Las palabras están en todos lados. En la política. En la música. En la televisión. En nuestros celulares. Y sí, en los libros. Pero hay un solo lugar donde todas se encuentran. Feria Internacional.